Buenas tardes a todos. Soy Alberto Noa Beltrán. En esta ocasión les voy a hablar sobre mi horario. El lunes me levanto a las 7 de la mañana y me doy un baño. Me visto y me dispongo para desayunar a las 8. hago mis dientes y voy directamente al trabajo. Yo trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, momento donde hago una pausa para almorzar y descansar un poco. Luego continúo trabajando hasta las 5 de la tarde, a las 6 voy al gimnasio y hago un poco de ejercicio. Piernas y brazos. Después llego a mi casa y ceno. A las 8 p.m. veo algunas películas con mi novia. Y luego a las 10 leemos un cuento antes de dormirnos. El martes me levanto a las 9 de la mañana y tomo un baño para desayunar junto a mi abuela. Como es costumbre este día. Y a las 11 salgo para mis clases de piano. Termino a la 1 de la tarde. Almuerzo y a las 3 salgo para ir a tocar guitarra, terminando a las 5 de la tarde. Llego a mi casa y me alisto para meditar una hora. Hago yoga, finalizando así mi día. El miércoles me levanto a las 8 de la mañana para bañarme. Me dirijo a mis clases de arte, donde siempre me dan buenos desayunos. Finalizo a las 12 del mediodía, almorzando con mi madre en su casa para después ir a nuestra salida diaria a visitar el museo. Allí nos quedamos hasta las 5 de la tarde y recogemos a mi hermano para luego ir al parque de atracciones, hasta las 7 de la noche, donde cenamos también. Llego a mi casa a las 9 y media de la noche, para escribir un poco sobre literatura y luego acostarme. El jueves me levanto a las 10 de la mañana para bañarme e ir con mi mejor amigo a la hora de teatro de la semana, que finaliza a la 1 de la tarde. Y luego almorzamos con mi novia y sus padres en su casa. Finalizamos a las dos y media de la tarde y nos dirigimos a jugar golf hasta aproximadamente las seis de la tarde. Cenamos en el club y llegamos ya rendidos a dormir. Finalmente, el viernes me levanto a las seis de la mañana y me ducho para hacer mi voluntariado y contribuir a la comunidad de alguna forma. Voy con mi hermano. El voluntariado dura aproximadamente hasta las 4 de la tarde nos brindan un refrigerio y almuerzo, luego vamos a mi casa y nos ponemos a empacar maletas para una merecida escapada de fin de semana, a la finca familiar que está ubicada en Guarne, después a las 8 de la noche nos dirigimos hacia allá y pasamos el resto de la noche contando viejas anécdotas de la familia. Buenas tardes a todos, soy Alberto Noa Beltrán, en esta ocasión les voy a hablar sobre mi horario,